Como a todo tranqui. Uy, oh, yo no sé cómo hacer esto de grabarme, la puta madre. Bueno, quería comentar que no tengo ni puta idea de qué es subir en YouTube. Así que sale subir esto de terror. Que la verdad, oh, está lleno de, de clips o bueno, de esos sustos que me pegué que <ríe> son terribles porque me, me cagué un montón de veces. Tipo, hay unos, unos screamers ahí. Y yo, y yo tipo, no. Y me asusto así re zarpado así que, eh, le, igual les aviso ahí donde aparecen los screamers y todo eso. Así que, <ríe> así no les agarro un ataque al corazón como me agarró a mí. Tipo, ahí. Y nada, no sé qué pueda subir próximamente, pero bueno, ahí al menos este recorte o este, este resumen del, del juego de terror. De, de última, si les gusta, podría subir tipo, la segunda parte, la tercera y así hasta que lo terminemos. Y después se viene, no sé, Valorant tal vez, un poco Valorant, un poco de Smite. Smite, zape. Bueno chicos, gracias a todos los que están, gracias a los que van a estar. Y los quiero mucho. Eh, ay no, ya tengo miedo. Ay oh, no, no, no tengo miedo. Uh ¿dónde mierda es eso. Eh, el juego es tailandés, así que si la voz no entiende en un culo lo que dice, es porque es en tailandés. Bueno, saludaron, hablaron de trabajo, no sé qué mierda. La mina... ¿Eh? ¿Se siente...? ¿Esa? ¿Hola? Mmm, sapio, ¿eh? Clásico, muchos accidentes. Apaga la tele. ¿No sabe que estoy acá ¿no? Ya. Hola. ¡Ah, la concha de tu madre! No, para, para, para. No, no, no, no, no podemos arrancar así. ¡Ay, no! Esto sí? me... ¡Ay, no, no, no! No podemos arrancar así, boludo. No, no, no, no, no. no, <coughs> oh, no, no, no, no. Ya así de repente va a ser ese... ¡Ay, no, no, no! no, ah, no, no. no. A ver. Okay. Eh, Con la E dijo, ¿no? Sí, con la E. ¡Oh, nice! No tengo nada del otro lado. Eh, con esto giro, con esto hago zoom. Eh, tab. James eh, drawing that looks like a map. Ok, un mapita. Nice. Eh, quit. Con esto me voy. What? What? What? No, como le tiemblan las manos. Está peor que yo, boludo. Ah, este es medio borrachín, eh Esto es medio borrachín Entre eh, las dos eh, 12 pm y las 2 de la tarde, nice Bueno, me parece que habla solo de eso Vamos, eh, ¿qué hay acá? Eh, Uy, uh, nice, acá creo que somos nosotros Eh, ¿por qué no sé mi cara, boludo? Nani, alto miedo Si vos me hablas en la espalda Te juro que no soy más tu hermano Crouch stand, nice Ah, con, con C, con la C Ah, con la C y con control hace lo mismo Bueno, listo eh, Botellita El Zoom Description Bueno, eh, muchas botellas Este chabón es un borracho A ver eh, Mr. Dirk, No sé qué Eh tu atation to, to have company Uh oh, lo suspendieron del laburo gente Vamos a vamos a resumirlo El chabón lo suspendieron del laburo boludo No sé por qué Algo de la policía Ay me estoy meando encima boludo Me estoy meando encima pero no por miedo boludo Literal me estoy meando, boludo Juancito querés seguir avanzando Ahí está boludo Yo voy a la zona oscura oh, voy ¿Voy en la zona oscura? Ahí está boludo oh. Yo yo voy a ignorar todo sobre esto. Ah, ¿Es con él. Creo que ya sé por qué tiene miedo. ¡Uh, el baño! ¡El baño! ¡Oh! El baño está terrorífico. Eso es bueno. ¿Todo tranquilo, güey. Eh, a ver, vamos a buscar una llave, gente. Tenemos que buscar una llave fachera. ¿Sí? Eh, vamos a buscar una llave... ¡Ay, me cagué todo! No, esto no es. Eh, tenemos que buscar una llave. Probablemente esté colgada en algún lugar. Eh, vamos a buscar al lugar de llavero, ¿no? Lo, sería lo, lo, lo, lo lógico. Ah. Eh, ¿Dónde está, no? Acá el... El llavero llavero Esta es la cocina, claramente no, En una llave no va a haber en, en una cocina eh, Se ve todo re rojo El cielo, ¿eh? todo cagado ¿eh? Necesito una llave Una llave, una llave ¡Esa! ¡Sí, Jorjito! ¡Sí, llave! Ahí estamos, gente Bueno, ahora sí vamos a poder abrir ¡Sí, sí, Jorjito! Abrí, abrí, abrí, carajo. Bien, bien, bueno, esta me parece que es la habitación de, de la novia, ¿no? De hecho se nota, ¿no? Como que okay. es todo rosadito, ¿no? Como que. Bueno, re machista, el, el color rosa no, no, no define un género, tía. Juan, Juan, Juan, ¿Juan? tranquilo, por favor. Tranquilo, Juan, por favor. ¡Ah! La concha de tu madre, oh, oh, oh, oh. Ah, Vale, ¿Qué le pasa, boludo? Bueno, bueno, ay, no, para, no me sigan, no me sigan ahora, no me sigan ahora que estoy esperando, no me sigas, mira que esos sonidos ahora me hacen mal, boludo, ay, si sí, es lenda che, igual como que poco sentido, ¿no? El chabón, uy, me siento mal, sería una lástima que, y aparezco en un bosque, ¿no? Bastante potente el asunto, ay, Juan, ay, ay quise. Bueno, eh... ¿por qué brilla? Mm. Mm, el chanchito. Che, se ve como todo brilloso ultra mega turbio, eso. No me gusta tanto. Eh. ¿No puedes saltar, tirarte un front flip? ¿No puedes picar esto como en Minecraft? ¿eh? Tipo, no, no, no puedes conseguir un pico de madera de repente. Recibo ahí. -sí, eh, bueno, me tengo que agachar. No, no. Ay, no, es que ese sonido es una verga. Es una verga. Es una verga ese sonido. Es una verga, es una verga, es una verga. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Tal vez, tal vez, no. Eh... Ay, ay, ay, no, pero encima es un murciélago. Va, porque... no sé qué por un grito Un cuervo, un cuervo. ¿Un cuervo? Sí, cuervito. Eh, bueno, mira, ahí... mira. Oh, sí, Jorgito. Sí, Jorgito. A ver, hacemos así. Interactuamos. Ah, es Z, Jorge el Gamer, boludo. Nice. Bueno. Tire un hacha. Porque soy re piola. Tengo un hacha. Eso significa que ahora soy re piola y como tengo un hacha, voy a. el que se me cruza, pero me lo voy a recoger boludo. ¿Te hace el vivo? Sí, claro. Tengo un hacha. Y tengo un bastón. Tengo un bastón ¡Ah! No, ya no soy tan piola, boludo. Acá. ¿Cómo? Cortamos el árbol, boludo. Ahí está. Ay, Juancito, por favor. Hola. El cuartito. Ya que... ¿Te tra tra tra trajiste tus, pa tus palomitas, man. No, se rompió el hacha, gente. Se rompió el hacha. Estaba, estaba comiendo ahí, te juro que estaba comiendo ahí. Nos vamos a la mierda, boludo. Seis, sí, seis, sí, seis. Sí. ¡Ah! ¡La concha de tu madre! ¡Te voy a petar algo! ¡La concha y tu madre! ¡La concha y tu madre! ¡La concha y tu madre! La concha de tu madre, ¿pa' dónde voy? Ya no sé pa' dónde ir, boludo. No, no, no, no, no. La concha de tu madre, la concha de tu madre, boludo. Estoy con una linterna en una casa desconocida. Uh, uh, nos cocinamos una, una, una sopita, boludo. Unos choclitos. Ahí. Tengo. Oh shit. oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, shit. Eh. Rotate. Para, para, para, Juanito, espera un chito. Eh, hacemos ahí. Confirmar. Esto, ¿Esto va acá ¿o no? Confirmar Ah, está está, ahí está, está Tengo que apretar tab tenía que apretar tab Bueno, el nene va acá Bien Oh, estoy ido, eh Taca, taca, taca Esto... Esta es la nenita ¿No? Ahí Y esto Debería ir acá ¿No? Ahí, tuku Ah, y tengo miedo de que pase algo, boludo ¿no? eh, ahí, confirmar Nice Nice Ay, nice, nice. Soy genial, soy genial, soy genial. tenemos la fotografía de los nenes que habíamos visto. Bien, muy bien. ¡Ay! Cerraron la puerta, esto no es bueno. Ay, esto no. ¡Ay, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Cuando se cierra la puerta es igual algo malo. Algo muy malo. Sal, ya está, salgo, boludo. tío Hay que salir. No, pero hay que salir, porque por la ventana no puedo salir, ¿no? Salir. Salí. No, no puedo salir. Ah, acá se puede... No sé, vamos a revisar algo. ¿Se pueden abrir estas puertas? No, no quiero salir. No, no me van a esperar afuera ahora. ¡Ah! ¡La concha de tu madre! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Para! Eh, claro, claro, no. ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¿A mí me vas a matar? ¡A mí! ¡Sí, claro! Oh, eso, eso, con la Biblia al lado, gente. Bueno, ahí está, abrimos la puerta. ¡Ay! ¡Ah, ¿Qué tengo que hacer? Usar el. ¡Toma! El... Toma, tu casa. Eseta Toma. Bueno, vemos que los, los, los clavos, ¿sí? Los clavos es como que están como bendecidos. Y hacen la matación, ¿no? Como que. Creo que se salvó, ¿eh? ¡Ah! No, oh, es que no doy no más. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Okay. Espacio. Ah, mirá, me puedo como poner de costado, sí. ¡Ah, la escucha! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Dale, dale, dale! ¡Oh! No, no, no, no, no, no, no. Es, es que soy un pelotudo. ¿Cómo lo fui a mirar, boludo? Hay un chabón charlando. Me está tirando un doble tempo de, de fondo de Ah, mira, si yo me caía acá me moría seguramente. Güey. Bueno, ¡Ay, casi me caigo! Casi me caigo, casi me caigo. Escapa, escapa. Dice escapa. ¿Escapa? Bueno, corre. Listo. Corre, corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. ¿De, de, de qué tengo que correr boludo? No, está lleno de zombies. Está lleno de zombies. Está lleno de No, no, no, no. No, no, no. ¿Qué tengo que hacer? No, no, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no. Toma, toma. No, no, no, no, no. Corre, corre. No, no, no. No, no, no, no pares, no pares, sigue, sigue, que no pare la festa Donza de party Corre, corre. No, no, ni los mires, ni los miren, no los miren. Sigue, seguí, seguí, seguí. Seguí, seguí, seguí, seguí. Seguí, seguí. No, no, no, no, no. Tengo uno enfrente, tengo uno enfrente, tengo uno enfrente. Lo esquivé, lo esquivé, lo esquivé, lo esquive. Yo soy, yo, estoy yo, Soy buenísimo, soy buenísimo. Seguí, seguí, seguí, seguí. No, no, no, no, no. Venía para acá, vené para acá. Voy para otro lado. ¡Ay, oh, mira cómo lo esquivé! So, ¡No! Me pegó, me pegó, me pegó, me pegó. Francesco Bervolini. ¡Fiu! No, no, no, no, no, no, no aguanto más, boludo. No, la estoy pasando re mal. La estoy pasando re. mal Es por acá, sí es por acá. La estoy pasando muy mal. No, no, no. Bueno, este es el puente, este es el puente. Tengo música de fondo con violines, eso es igual a malo. Eso es malo, eso es malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo. Ah, malo, malo, malo, malo, malo. No, no, no, no. Malo, malo, malo, malo, malo. No pare, no pare, no pare, no pare, no pare, no pare. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Seis, No, pero no termina más este puente. ¿Boludo qué tengo que hacer? ¿Qué, boludo? Es el puente de San Francisco, boludo. Dale, déjate joder, mueve el orto, boludo. Corre, corre, corre, corre, corre. Uh, está todo roto, está todo roto, todo roto. Escape, escape. Dale, dale, dale. Movelo el orto, move orto. Ay, no. Ay, no. Ay, no. ¿Qué?